Este es un contacto que tuvimos con un ex eh, jugador y entrenador que fue Carlos Pradena. Él es un egresado de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad y hace 13 años que él ha estado motivando ¿no es cierto? el rugby a nivel local, regional y nacional. Y ahora en, en la visita que nos realiza un equipo australiano que es de primera división, por lo tanto estamos hablando ya de palabras mayores para el rugby local. Que es el equipo de Warringa de Sydney, Australia... ...que nos va a visitar durante varios días... ...va a estar acá en la universidad entre el 18 y el 22 de enero... ...y ellos eh, van a estar acá, eh, no solamente en el, en, el, en el tema del rugby... ...como actividad deportiva, sino también en lo recreativo... ...ya, van a hacer algunas clínicas, ¿no es cierto?, con estudiantes... ...con estudiantes alumnos de acá de, la, de Chillán... ...con estudiantes de la universidad, de la región y con los entrenadores de nivel nacional que nos van a visitar. Bueno, yo tuve la suerte de jugar aquí en Inglaterra y en Francia. Eh, y por esas cosas de la vida, bueno, en el regreso que tuve, estuve participando en mi club. Y luego en Santiago, por contactos internacionales que tuve, me comentaron del interés de viajar acá a, a Chile. Entonces, claro, cuando, cuando me dijeron que iban a venir a Chile, dije, oye, un club de esta envergadura, ¿dónde lo llevamos? Y en Chile no hay clubes como que tengan el nivel de de Guarringa. Entonces les comenté de que yo jugaba y había fundado un club de rugby eh, al lado de la universidad, que la universidad ha sido nuestro partner en crear este club. Y, y bueno, y les propuse la invitación que vinieran a Castillán, de que conocieran nuestra provincia, conocieran la belleza, el folclore de nuestra ciudad. Y ellos accedieron, les gustó la idea y quedaron contentos y están súper ansiosos de conocer Tian. Queremos que vayan niños, que vaya juventud, porque un equipo de, de primera división australiano no es, es muy, no es muy difícil verlo acá en Chile. Creo que en dos o tres oportunidades en Santiago de Chile sí han estado, ya no este equipo, eh, neozelandeses han estado en Santiago, pero sí queremos que visiten ¿no es cierto? Nuestra, nuestro estadio, visiten nuestra universidad y compartan con este equipo australiano que no solamente trae el equipo titular de varones, sino que también viene el equipo de damas. Nosotros queremos que Chillán tenga también actividad de nivel superior. Y nosotros comenzamos el año en nuestro departamento precisamente con la traída de este equipo de Australia a la Universidad del Biodío, a la sede de Chillán. Es que siempre estuve ligada al deporte, entonces buscaba un deporte nuevo que realizar. Y en Bulne estaba súper fuerte el tema del rugby, entonces por ese lado y me ha ido bien en el tema porque por ejemplo ahora ya estoy en el proceso de la selección chilena, en la preselección, entonces de a poco uno se va interesando más, para nosotras como equipo es muy importante porque vamos a tener experiencias nuevas, vamos a conocer un equipo totalmente competitivo que nos va a sumar mucha experiencia, además que las chicas del equipo eh, son jóvenes, entonces esto va a formar un interés a la larga y ver a lo que pueden llegar. El primer evento internacional de rugby que sucede acá en Tillán, es bonito, es un, hito. Es un hito que venga aquí a Tillán y no a Concepción, primero que nada. Segundo, que comparta la experiencia de, de un deporte que es uno de los deportes base de, de Australia. Eh, y también bonito toda la gente que le gusta el rugby, que asista a un evento de esta envergadura, o también la gente que lo quiera conocer, que asista, que participe... La invitación es que participen, vayan a ver, a observar lo que es el rugby femenino. Eh, van a ser súper buenos partidos el día sábado a las 16 horas. Eh, tienen que ir y observar que las mujeres tienen mucha fuerza y mucha energía y que aquí el rugby no es solo competencia, sino que también hay muchos valores que se inculcan y se van a ver ahí dentro de la cancha.